¿Cómo están, animalitos de la creación? ¡Bien! En esta tarde, voy a recibir la carta de Viridiana, una joven de 14 años que precisamente nos pide ayuda, nos pide auxilio en el amor que está pasando por esta etapa. Hola, mi nombre es Viridiana y tengo 14 años. ¡Hola, Estoy confundida por lo que siento, por un chico de la escuela que se llama Jorge. Yo estoy terminando el tercer grado de secundaria. Jorge está en mi grupo y me gusta. Pero no sé, si siente a, no sé si siento algo por él o solo estoy así porque quiero saber cómo es un novio amoroso. Yo soy una chava un poco seria. Cuando estoy con mis amigos, soy como todos, un poco más sociable. Pero yo, a pesar de la edad que he tenido, no he tenido novio. Muchas personas no me creen, pero les juro que es la verdad. Él tiene novia, y lo peor de todo es que ella también va en mi salón. Su novia se llama Gladys. Pero son como dos desconocidos, no se hablan, ni siquiera una mirada. Pero los dos se gustan. Yo ayudé un poco para que ellos dos andaran, y poco a poco, plática con plática, me empezó a interesar más. Cada día que pasaba con él para mí era la gloria. Me sentía única, pero al pasar el tiempo, él le dijo a Gladys que si quería ser su novia y ella le dijo que sí. Yo sentí que me hagaba en un vaso de agua, pero pasó. Y ellos son novios, pero no parece. Él en clase se sienta frente a mí y siempre platicamos. Y también cantamos y luego me canta. Pero desde que ella se volvió su novia, él se empezó a alejar de mí. Me hablaba, pero muy poco, y muchas veces me ignora. Él es la primera persona que hace que yo me sienta así, y no sé si él siente lo mismo que yo. Porque hay veces en las que me procura mucho, es atento conmigo y también es muy divertido. La verdad es que me hace sentir muchas cosas, y otras veces me hace sentir mal, y me duele, que sea así conmigo, pero él sigue con Gladys y no sé qué hacer. Jorge es el chico que me hace reír cuando estoy triste, pero en ratos, cuando me siento bien, me hace llorar. A varias chicas de mi escuela les atrae Jorge, pero hay veces en las que hace que yo me sienta importante para él. Me siento fea y él a veces hace que yo me sienta guapa. Pero la mayoría de veces, él y otros chicos de mi salón de clases me hacen sentir que sí soy fea. Pero es un dilema muy complicado en el que tengo que decir muchas cosas. Y la primera es si me alejo de él o si le sigo arriesgándome a que ya no me hable o no me trate igual. Ya casi salgo de la secundaria. Quedarme así sin decirle nada y serán mis 15. Y me dijo que se limitaba. Obvio, me gustaría que quiera, obvio, me gustaría que fuera a mis 15 años. ¿Qué hago? Por favor, ayúdenme. Necesito un consejo. Por favor, ustedes en los comentarios en redes sociales, escríbanle un consejo a Viridiana, ayudándole. Ustedes que pasaron por esa etapa de los 14 años y que estaban a punto de celebrar sus 15 años, a veces quieren que ese gran amor que ustedes sueñan, los su amor platónico, sea su chambelán que los acompañe. Pero a veces una o uno no tiene el valor para invitar. Muchísimas gracias por mandarme esta carta viridiana. Y muchas gracias a ustedes por confiar en este espacio de las cartas de amor.